Para dar inicio hoy a esta nueva jornada de charlas artesano digital, eh, les presentamos el webinar Vía Almagro, una marca que logró éxito en Internet, en el que los participantes, además de conocer la trayectoria de nuestro invitado especial Leonardo Vía Almagro, podrán descubrir cómo, gracias a la combinación de su talento, su estrategia de mercadeo y los medios digitales, ha logrado posicionar su marca como una de las más reconocidas a nivel mundial. Como les contamos entonces hoy, Leonardo Diarmalo es nuestro invitado especial. Él es CEO y diseñador de joyas, es editor de modas y ha contribuido con Harper Bazaar como embajador de estilos. Ha sido presentador y productor para cadenas de televisión como Univision. De igual forma, Leonardo es un miembro oficial del grupo internacional de moda Fashion Group International y ha sido certificado por la Asociación de Joyeros de Estados Unidos, como un gerente profesional, un hombre soñador, carismático y talentoso que llega hoy a acompañarnos para entregarle a todos ustedes parte de sus conocimientos para emprender en el mundo digital. Pero antes de darle la bienvenida formal a Leonardo almagro eh, va a hablarles y les va a dar unas pequeñas palabras nuestra coordinadora del Sistema de Información para la Artesanía, Alexandra Díaz. Alexandra, bienvenida y muchas gracias por estarle aquí. Eh, buenos días para todos, eh, nuevamente darles la bienvenida a este segundo ciclo de conferencias virtuales a través de, de las cuales nosotros ya ustedes conocen, queremos a ustedes eh, apoyarlos y potencializarlos en el uso de las tecnologías de información y comunicación, este año estamos construyendo una temática del cual esperamos sea del interés de todos ustedes. También si quieren hacernos llegar sus observaciones o si quieren que tratemos un tema especial, estamos abiertos a que nos escriban al correo contáctenos arroba artesaníasdecolombia.com.co. Eh, como les decía Gabriela, el año pasado fue un, un año realmente exitoso con este programa. Nos sentimos muy satisfechos de los logros que, que, que logramos, que obtuvimos, gracias a toda la participación de ustedes, al interés, al entusiasmo y al buen ánimo que le han mostrado eh, participando de este programa. Entregamos, como decía Gabriela, cuatro páginas web, entregamos un dispositivo móvil, el evento artesano. Eh, los primeros premios artesano digital realizados el 17 de diciembre en el marco de su artesanía fue un evento muy muy muy especial, ofrecimos una charla sobre eh, plataformas para comercio electrónico con un invitado especial centroamericano que vino a acompañarnos ese día, cerca más de 200 personas estuvieron con nosotros en el recinto y fue un evento realmente importante y gran satisfacción para nosotros. Nuevamente, pues le doy la bienvenida, le agradezco profundamente a este gran diseñador y personaje que es Leonardo de Almagro y no me quedan sino palabras de, de agradecimiento que haya tomado este tiempo para dedicárselo a los artesanos, dedicárselo a los diseñadores y a tantas eh, opciones de emprendimiento que los colombianos queremos realizar. Entonces, Leonardo, mil gracias, y Dios te pague por esa oportunidad. Mil gracias. Hola, mis queridos amigos. Muchísimas gracias. De verdad que es un gran honor el poder estar acá con ustedes, y especialmente por darme la oportunidad de poder compartir los conocimientos y mis experiencias personales que me han ido dando esas bendiciones paso a paso para lograr hacer de una carrera la pasión que siempre he tenido que ha sido la parte de joyería. Pero antes de comenzar y darle las gracias a todos por atender, porque de verdad que sé que tienen muchas cosas. Hay algo que siempre he dicho, cuando tomamos un entrenamiento queremos saber quién es la persona con la cual nos va a dar ese entrenamiento, cuáles son los créditos, qué base tiene. Si podríamos pasar al próximo slide, por favor, a la próxima a la pantalla. Quiero compartir ah, rapidito ah, con ustedes un poquito sobre que, quién es Leonardo Dalmagro antes del diseñador. Este, la próxima, por favor, aquí para salir ya de la presentación formal y ponernos a aprender correctamente, les muestro un pequeño resumen de qué es la educación que tengo. Eh, yo tengo un posgrado en mercadeo lo saqué en Venezuela, estuve trabajando por muchísimos años en el mercado internacional con el G3, Mercosur, Pacto Andino, cuando existió, era uno de los representantes de Venezuela dentro de estos programas. Luego pasó gracias a las estrategias de mercadeo con empresas globales como Avon, Ceros, Dell Computer, con ellos he estado trabajando. Eh, se me presentó la oportunidad forzada, vamos a ser honestos, porque esta vida hay que ser honesto, de dejar el país e irme a Estados Unidos para comenzar nuevamente una vida, a raíz del presidente que tuvimos. Y eso, todo algo positivo, todo nos cambios bien positivo. Y allí estoy con Dell, empezó a trabajar con distintas empresas de televisión, y lo más reciente fue que hay una, hay una empresa en Europa que se llama Vicenza Oro, y Vicenza Oro y Vicenza Dubai son las organizaciones más grandes del mundo que hacen ferias de joyas. Cuando les digo las feria más grande del mundo, estamos hablando dos, tres veces la Plaza Rosa Bogotá, la Zona Rosa. Así de grande es. Bueno, eh, por primera vez en la historia, solo una nueva marca de Estados Unidos fue aceptada para ir a presentar allá el año pasado, cuando solamente son 15, 17 marcas que están enviando desde Estados Unidos. Este año solamente una pasó la prueba, y fue la mía, y primera vez que en la historia un latino presenta una línea de joyas en Italia proveniendo de Estados Unidos. No tengo palabras como agradecerle al universo por, él, por ello, este, la experiencia fue increíble estar sentado al lado de la gente de Dolce Gabbana, por ejemplo. Cuando en mi vida? O sea, no lo podía creer. Cuando uno va a esos momentos, nosotros como empresarios, la humildad ha de ser siempre la, lo principal, porque uno va a absorber conocimiento. Gracias a esa experiencia, y al estar allí, ahora la empresa más grande de Estados Unidos por ventas por televisión, que es HSN, me acaba de uh, nombrar para como uno de los diseñadores que van a lanzar en un programa especial de venta a nivel nacional en Estados Unidos para este verano. Y está frente con ustedes, o sea, increíble, increíble porque el ciclo cierra. Mi mundo de la moda comenzó con Ines Moda y Expo Moda. Eh, uno de mis diseñadores, Camilo Álvarez, que bueno, es mi hermano, y hoy estoy nuevamente con mi gente colombiana, o sea, gracias, mil gracias por darme esta oportunidad. Ahora que ya saben un poquito de mí, que no es, no es solamente un loco que sabe de moda, no, no, no, hay estudios corporativos, pero cuando ya ahora somos a los que los quiero preparar, ahora que vamos a ser empresarios que de una u otra manera estamos en un mundo que necesita que tengamos un estilo distinto, y una manera de cómo vender distinta. Esto es lo que vamos a empezar con estas series. Genial. Entonces, ya que pasamos la presentación formal, vamos a aprender hoy lo que es mercadeo digital o como se conoce como marketing digital. Básicamente esto es un concepto, amigos, donde vamos a aplicar todas nuestras estrategias para llevar una venta, para dar a conocer un mensaje, para posicionar un producto en un mercado, pero a través de las redes digitales. Esto lo quise poner muy simple, porque en realidad hay un material muy extenso, que ustedes pueden encontrar, que a veces lo pone uno sobresaturado. Entonces, aquí vamos a ver que Básicamente, el mercadeo digital lo estamos aplicando en los canales, en el Internet, que serían las páginas web, los blogs, las redes sociales, todas las que tenemos como Instagram, Facebook, Twitter, Twitter, cualquiera, y las plataformas de videos como YouTube, Vimeos, otras que hay, e incluso otras páginas que se crean como foros. ¿Qué ocurre? Hoy en día, todos vivimos en esto. En un celular, en una laptop, lamentablemente estamos perdiendo la interacción humana. Vamos a ser honestos. Pero hay que sacarle provecho a ello. Y entonces, esta es una manera sumamente económica de cómo ustedes pueden tener una mejor presencia. Y pongan atención a lo que les estoy diciendo. Presencia. Hoy en día, su, su tarjeta de presentación va a ser su vida en el internet. Si alguien me da el nombre y yo busco el nombre de esta persona y lo que encuentro son fotos y expresiones que no son acorde a un, una conducta de trabajo o que simplemente genera polémica, ya yo no hago negocio con esta persona. Empresas hoy en día están tomando esto tan en serio que están viendo las redes sociales de los aplicantes a posiciones para entonces así determinar si lo contratan o no. No tan solo el resumen de la posición, sino también cómo la persona se conduce. Porque hoy en día las redes sociales es una muestra de quién somos. Entonces, para comenzar bien, vamos a entender que el mercadeo digital va a ser la oportunidad de crear estrategias que van a ser dirigidas para estos elementos que van a estar disponibles a través de los servicios del Internet ya sean páginas web, ya sean blogs, estas páginas de internet son las suyas que ustedes tienen de su empresa, cómo van a colocar la información allí, cómo van a distribuir esa información, luego cuando son blogs de opiniones, ustedes pueden ir y hacer comentarios, colocar sus productos, sería ello también tenemos las redes sociales que serían la de ustedes y otras personas porque ahorita se está usando lo que llaman cross branding la, el cruce de marca las asociaciones fuertes Juntos, estamos cada, juntos cada día somos más fuertes. Ese es el nuevo concepto de mercadeo. Y los videos y los foros. ¿okay? Pasamos a la próxima, por favor. A la próxima uh, ficha. Ok. Entonces, cuando tenemos un producto o un servicio, amigos, es importante definir con honestidad cuál es nuestro producto. Quiero hablar, como decir, de mí, de esa manera me ataco a mí mismo y no por nada. Cuando yo comencé y tenía, en mi caso ya, tengo la joyería, ok. ¿A quién se la voy a promocionar? ¿Cómo la voy a promocionar? La ventaja del Internet es que no hay límites. O sea, si no hay límites, ¿por qué me lo tengo que colocar yo? ¿Por qué tengo que yo pensar que solamente lo va a leer alguien que está aquí en Austin o en Bogotá o en Cúcuta. No, no, no, no. Si ya está en Internet, está para todo el mundo. Debo de pensar que todo lo que coloco ha de ser un mensaje que le caiga bien. A la mayoría, eso es lo que trato. Pero quiero ver cuál elemento, qué canal de mercadeo va a ser el más cómodo para yo comenzar. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, un blog. Un blog simplemente es como una página web, pero más sencilla, menos complicada, en el cual ustedes pueden decir, por ejemplo, hoy hicimos una canasta con esta técnica y le vamos a dar una instrucción y una muestra de cómo se hizo la canasta. Y después, ¡pum! La foto de la canasta ya realizada y está es disponible en este link para comprarla a este precio. Un ejemplo, hay gente que tiene blogs que invitan a otras personas que escriban ya tú vas y escribes y pones algo de tu trabajo aunque no estás colocando las fotos de tu producto ya te estás dando a conocer ya tienes presencia en el internet eso es importante el, el posicionamiento de los buscadores ustedes van a escuchar muchísimo muchísimo, muchísimo oh, el CEO hay compañías que ayudan el CEO ¿qué es eso? yo no sabía que era eso y estudio mercadeo porque todo cambia todo cambia, por eso uno tiene que estar constantemente leyendo y preguntando, hay que preguntar. Resulta ser, que cuando nosotros colocamos una información en internet, y ustedes buscan en Yahoo, en Google, en ese, ¿cómo se hace la torta de esto? ¿Cómo se hace aquello? Para que salga la información inicial, hay como unas pequeñas claves, que se las voy a dar hoy. Ustedes colocan una foto, por ejemplo, si van a su celular, y buscan cualquier foto que hayan tomado y le dan editar van a ver que donde está la foto la información, hay como unos numeritos unos numeritos, punto png o punto ustedes borran esos numeritos y ahí colocan el nombre de la marca de su producto salvar y después lo ponen y lo dan compartir ¿qué ocurre? eso hace que cuando alguien vaya a buscar algo relacionado con una de las palabras que ustedes tienen en esa foto, esa foto va a aparecer, ¿me comprenden? Entonces ellos va a hacer truquitos que estas empresas hacen, ellos van a, a las páginas web, colocan códigos que son esos y luego de, cobran un mineral por ello. No, amigas, no necesitamos pagar por eso. Este, las campañas de email. Hoy en día, casi todos, para tener en cuenta en las redes sociales, tenemos que tener correo electrónico. No los voten. Por favor, guarden siempre todos los correos electrónicos. Crean una base de datos, dividan. Estos son posibles clientes. Estos son contactos que me conviene tener, porque no todo solamente es la pura venta. Tú necesitas personas que te asesoren. Oye, ¿quién serían esos asesores? Tengo estas personas que hacen publicidad. ¿Cómo puedo hacer publicidad gratuita con ellos? Cuando tienes ya esa base de datos de todos los correos electrónicos, vas a crear lo que llamamos campaña de mercadeo por correo electrónico Simplemente haces una carta donde presentas, por ejemplo, a lo de los medios. Oh, soy el, el artesano tal, acabo de hacer una colección de, inspirada en la mujer embarazada, de la costa y... Tengo 15 imágenes, aquí les presento mi colección. Entonces, ese correo va para ese grupo. A los otros no, porque simplemente no les interesa. O sea, uno va enfocando objetivamente la comunicación a quien en realidad le puede servir la información que está recibiendo. La parte del mercadeo en lo social. ¿Qué quiere decir esto? El social media marketing. ¿Cuándo estamos nosotros...? ahora que somos unos empresarios, porque somos empresarios, pequeños, medianos, somos empresarios. Les quiero compartir algo que fue muy personal para mí. Antes de todo esto, estaba obviamente en la televisión, haciendo todas estas cosas, y mis redes sociales eran muy personal. En ese caso se llama aquí en Estados Unidos Life caster. Básicamente tú haces tu vida pública en el Internet, y por ello te pagan. Cuando paso a ser diseñador es distinto porque la manera de mercadotecnia, la manera de venta que debo de realizar digitalmente para mi producto es totalmente diferente a como me estaba vendiendo yo como persona, como, o como personaje, pero tampoco yo pedía por, pedí, no podía perder esta base de datos tan grande. Entonces hice como una mini fusión, pero en el caso de ustedes, que si no están tan conocidos este, en la vía pública o están tan expuestos públicamente, mi sugerencia es, mientras que están evaluando el crecimiento de su producto, de su marca, traten de no utilizar en lo absoluto sus redes personales. Abran solamente cuentas de su marca, de su producto, de su empresa, ¿Por qué? porque es importante que sepan cuál es el valor que van a tener en toda la experiencia que van a conseguir para ventas. Muchas personas me ha pasado, y eso se lo dije a las personas de Artesanía de Colombia ayer, para hacer este proyecto, me fui a algunos de los, a los seguidores de Artesanía de Colombia que están en Instagram, vi algunos de sus trabajos. Casi la gran mayoría, el 90%, wow, me respeta. O sea, yo lo he visto en persona y me parece fenomenal, pero lo que vi ahorita me quedé súper impresionado. Buenísimo. Cuando continúo ya viendo ahora? Déjame ver esta persona y me voy a ver cómo esa persona se conduce socialmente en el Internet. Ah, tiene muy buen producto pero yo no haría negocio con ella, porque no me gusta, claro, y suena como persona, pero es que no me gusta la manera como hace. Hoy en día, como les digo, hasta las empresas están utilizando las redes sociales para ver qué tipo de persona eres. So, lo cual significa que si ustedes ven mis modelos, y se los digo, vayan, vean todos mis modelos, no van a ver en ninguna mostrando chichis, ni cosas raras, porque no va con mi marca. No va con lo que yo apoyo. Lo que yo apoyo es esto, educación, integración, poner al latino en alto. Comprende qué tan importante es la labor que están haciendo Artesanía de Colombia, que gracias a la presencia que yo tienen ni lo dudé dos veces en estar parte de este proyecto. Y el trabajo que ustedes están haciendo ya como producto es increíble, lo máximo. Por favor, sigan. Vamos, entonces publicidad de pago por clic ¿qué es eso? cuando ustedes abren una cuenta de negocio con Facebook con Instagram, ¿qué ocurre? si hay un post que a ustedes les gusta y quieren que más personas lo vean, ustedes pueden decir voy a gastarme 10 pesos y entonces le das y vas a decir, bueno esto quiero que lo vea la gente de Colombia que está solamente en Bogotá, puede ser en mi caso, a mí que lo vea todo el mundo, porque uno nunca sabe quién va a ser. Pero es bueno comenzar poco a poco. Ustedes van regional, después nacional, y van a ver la interacción, los comentarios, los likes, acerca de eso. Hasta hace un año y medio, mientras más likes, mientras más comentarios, la gente creía que era más exitoso. Ahora recientemente no, porque muchos se dieron cuenta que la gran mayoría de cosas que tienen muchos likes o muchos comentarios es porque hay una imagen que está como muy expuesta, una señorita o un señor. Entonces, no, en realidad no, no, no tiene ningún valor. Hoy en día, es la interacción que pasa por detrás. Cuando colocas una imagen, la gente le da un me gusta, pero te están mandando mensajes por privado. Oye, mira, me gustó, ¿dónde puedo conseguir tu producto? Oye, me gusta tu estilo, ¿cómo puedo trabajar contigo? Es allí donde en realidad se te abren las oportunidades. Así, con mucha muchas les puedo decir que ahora, mi es uh, Universo Bárbara Palacio, así fue que me encontraron, así me encontró la organización de mis México, o sea, ahora soy diseñador para ellos, y ustedes no ven que hay ese tipo de... Like o algo así en mis web, pero es por detrás en, lo, en los mensajes. Uno de sus diseñadores, tan pronto vio que iba a dar esto, inmediatamente me mandó: este, Mira, mira mi trabajo, ¿qué te parece? Pero yo estoy en Perú. Vean ustedes. En este negocio, uno crea las oportunidades y eso es lo más importante. O sea, cuando uno va a hacer los pagos por clic, es algo muy, muy efectivo, en vez de pagar una publicidad en una revista o en un periódico, que en realidad es carísimo con eso hacen un año de publicidad en el Internet. Y lo controlan ustedes. ¿Por qué? Porque les va a dar unos números que necesitan ustedes saber para saber qué tan efectivos son sus mensajes, sus productos y a las personas a las cuales se están dirigiendo. Sumamente importante. ¿Ok? Promociones conjuntas y con empresas relacionadas. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, cuando comienzo, comienzo como Leonardo Dalmagro. Ahora están viendo que tengo mi línea Leonardo Dalmagro y viene mi línea Leonardo Dalmagro con Bárbara Palacios. Nos estamos uniendo. Ustedes, teniendo conocimiento de quién es Bárbara Palacios, el universo que ha estado más reconocido en todo el mundo, que puede tener acceso a todo el mundo, ¿Por qué va a venir a seleccionarme como diseñador? A mí la presencia del internet. No digo nada que sea conflictivo, no tengo nada que sea vergonzoso, es una conducta simplemente estándar, decente. Lo han hecho como eso. Las empresas hoy en día, están viendo que estamos en un mercado de recesión, porque amigos, siendo empresas pequeñas, tenemos de verdad que ciertas pruebas para poder seguir adelante, que no vuelven loco. Entonces tenemos que asociarnos a trabajar con otras personas, a crear nuevas estrategias de cómo juntos podemos agarrar clientes. Pero yo no puedo agarrar esto porque tú eres mi amigo y me caes bien. No, no, no, no. no. Esto se hace... Porque los balances, la presentación de esta empresa, obviamente el producto, la calidad, eso es obvio, tiene que ser bueno. Pero esta persona, cómo se conduce, cómo se proyecta, fuera en el internet, es acorde a la mía. Entonces sí podemos hacerlo. De lo contrario, sigan solos. Sigan solos porque una foto te puede tumbar un año de trabajo. Lamentablemente es así. ¿Okay? Pasamos a la próxima lámina. Este es un tema muy serio. Y es muy importante porque cuando estamos como empresario que ya hice el producto, ya lo tengo todo acá, ¿cómo hago para venderlo? O sea, ¿no? si voy a ir tienda por tienda, hay que utilizar lo que tenemos. Y lamentablemente en la sociedad hoy en día va tan rápido tan rápido, que no tenemos tiempo ni para sentarnos a tomar un café con los amigos. Nos, nos ponemos citas para chatear por una web, porque simplemente no hay tiempo. Y eso es triste, pero miren, ¿podemos nadar contra la corriente? No, montate en la ola y surfea. Vamos a seguir con eso. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces, ¿por qué es importante mantener métricas y controlar las actividades? cuando realizamos campañas digitales, campañas de mercadeo, vamos a decir estrategia de trabajo. Eso es muy importante. La, las redes sociales, estamos hablando, ya habíamos comentado de cómo iba a ser la presencia, cómo afecta cuando estamos tratando de hacer negocios y vemos a otras personas si nos conviene o no conviene trabajar con ellos. ¿okay? Pasamos a la próxima, que era donde estábamos realmente. La próxima ficha. Por favor. a la próxima, ya, perfecto estamos entonces de las métricas de qué importante es tener esos números no tan solo para la ventas amigos, también para reconocer nuestros productos hay algo que de antemano quiero pedirles disculpas a todos porque eh, no es fácil, porque es como un hijo nuestros productos son como nuestros hijos y entonces cuando uno va a vender uno cree que este es el producto lo he hecho con este amor que es una técnica me enseñó mi abuelita. Señores, a nadie le interesa eso. El producto se coloca en un stand y el producto por sí solo ha de tener una voz que indica el precio. Yo no puedo justificar el precio con una historia porque cuando yo vendo al mayor eso sale a las tiendas y yo no voy a estar detrás, es que tú sabes que en ese día tenía grito me sentía mal, pero mi abuela me enseñó esta técnica y por eso desarrollé eso en ese No. Amigos, olvídense de eso. Ay, mira, que yo soy loco. Ya, mejor Vamos hablando de las redes sociales. Que uno coloca para tener esos números. Por eso estoy tan cansado, que tú prendo cosas, mías, pero como que no las pienso bien, cuando necesito o, o que voy a poner algo que es importante. Por ejemplo, como artesanía de Colombia, cuando yo que era artesanía de Colombia, yo puse una foto de mi hija. Claro, en mi caso, la, la gente que ha estado conmigo me conoce desde que antes que yo fuese diseñador, cuando estaba en la televisión. Entonces están acostumbrados que yo soy como un libro abierto. O sea, yo estoy en el hospital, yo comento todo. Pero siempre son cosas muy positivas. Y yo invité básicamente a todos a que me apoyaran en esta nueva etapa de mi vida como diseñador. Y no puedo dejar de ser quien soy. Entonces ya todos conocen a Coco. Y, pero estratégicamente es que cuando pongo una foto de Coco, como ya venía varias fotos, que si una modelo, que sea si algo mío, una cosa de un anillo... Cuando ven, todo el mundo quiere ver, va a venir más. Y entonces pongo la noticia. Ah, pesar de a Colombia. Entonces tuve más atención a la noticia. Pero usé como anzuelo a mi hija. Ay, qué feo. Pero es verdad. Así que yo convierto los números en dinero porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Las visitas a los sitios web, el tiempo de permanencia y las páginas visitadas. Cuando ustedes crean sus páginas de internet para su empresa, van a recibir semanalmente, bueno, depende de cómo lo pongan, yo la mía lo pongo semanal, y me dices cuántas personas vienen, de dónde se conectan, este, cuánto tiempo pasan, qué es lo que más miran, qué es lo que más les llama la atención. Como diseñador, eso me está ayudando a mí a que ese tipo de producto es el que está gustando. Todos, como dueño de empresa me está diciendo a mí que debo continuar proyectando su este producto porque son los que me están trayendo el dinero y algo para hacerlo más atractivo ya me tengo una tarea de hecho de verdad la tengo ¿Okay? este suscripciones a base de datos hay muchas hay muchas empresas que ofrecen base de datos yo sé que estoy hablando de algo a ustedes que no es familiar pero les voy a decir esto con, yo soy muy orgulloso de ser suramericano, yo soy venezolano y muy orgulloso de toda mi suramérica o sea, de ser latino hay algo que nosotros en Latinoamérica no hemos tomado el avance y la, y la proyección adecuada a lo que es el internet y se los digo porque mi familia está en Venezuela tengo familias en Chile, tengo familia en Colombia y me doy cuenta y me dicen, pero tú vives el teléfono, que estoy trabajando. Yo no estoy poniendo que si la torta de la niña, de la flor. No, no, no. no Es trabajando, moviéndome, contactándome, presentándome con personas, teniendo conversaciones por los, por los mensajes privados, porque simplemente no tengo tiempo. Y así también veo las personas cómo actúan, cómo se conducen y cómo reaccionan, inclusive en ciertas situaciones. Y entonces eso me ayuda a mí a filtrar con quién o no yo quiero trabajar. Pero, cuando digo la opción, la, el uso correcto es, porque cuando, Ay, me, me van a matar. Hay unos amigos que yo adoro muchísimo y tienen un programa de radio. Y ellos decían, no, pero es que estamos aquí y hacemos cuestiones locales, pero tu trabajo eres un radio digital. O sea que si yo estoy en Nueva York, si yo estoy en Perú, si yo estoy en Argentina, puedo escucharte, ¿verdad?, Sí, siempre y cuando tengas el link. Ajá. Y si ya puedo escucharte, porque no me hablas de algo que a mí me interese también de allá? Porque me vas a hablar nada más de Bucaramanga. Cuando nunca he ido a Bucaramanga. A lo que les quiero decir, amigos, no es porque por donde nosotros estamos no tenemos disponibilidad de trabajar. Todo lo contrario. Ahora sí verdad es verdad que no hay límites. Ustedes pueden vender en todas partes del mundo. Ustedes tienen que proyectarse en todas partes del mundo. Sus mensajes han de ser creados de una manera tal de que toda aquella persona de habla español pueda comprenderles y entender la manera como pueden hacer negocios con ustedes. Y todo eso lo están logrando por el internet. Así de sencillo. Nadie es profeta de su tierra. Con todo lo que estoy logrando, ustedes me dicen, wow, y en Austin te va muy bien. Bueno, tengo dos oficinas y me está yendo bien. Pero todo mi trabajo es Europa y Latinoamérica. Todo. ¿Por qué? Porque yo vivo en estas redes. Yo vivo en esto. Y, y, y es donde he podido convertir y he sacado provecho donde no hay tanta competencia haciéndolo digitalmente como no hay tantos. Dije, ay, como ahí no hay nadie, ahora sí lo voy a hacer yo. Es más fácil. Mucho grave, ¿no? Pero si nadie lo hace, porque lo voy a hacer yo por lo mismo? porque nadie lo ha hecho, hazlo tú para que tú veas. Esa es la idea. ¿Ok? Fans, seguidores, alcanza las publicaciones. Los fans son buenos y tú debes de conocer qué tipo de fans vas a tener eh, apoyando tu marca, apoyando tu trabajo. Y a esos fans tú tienes que reconocerlos porque ellos van a ser como un eco, van a ser un vendedor anónimo de ti. yo, Okay. Yo aquí tengo dos teléfonos, okay. en este teléfono creo saber cuáles son todos los datos que tengo de contactos, en este mmm, no tanto. Así pasa, cuando yo comparto en mis redes sociales, yo sé quiénes son la gente que me sigue, porque en veces que me pongo el veo de lo que hacen, cuando alguien me pide solicitud de amistad, antes de aceptarlo veo si tiene algo abierto si no tiene algo abierto le pregunto porque mira por tengo que preguntar oye mira tú qué haces qué te dedicas no, no, no, está como que no no lo acepto ah este sí sí lo acepto porque qué pasa cuando yo comparto algo en mis redes yo tengo el control hasta dónde va sin embargo si esta persona está trabajando conmigo y compartimos algo juntos ahora las personas de él van a estar junto conmigo conectados de una manera y puedo crear nuevas oportunidades de negocio. Eso es lo importante. Cuando somos tímidos, no tenemos la necesidad de sentirnos tímidos porque estamos ahora a través del Internet y con el Internet podemos ir y expresarnos y crear el concepto de trabajo que queremos para nuestra empresa. No somos yo. Hay dos tipos de diseñadores. El diseñador es que necesita el aplauso y el otro simplemente, que es como la hormiguita, va trabajando, trabajando, y vendiendo y y la gente ni sabe qué marca es la camisa que están usando. Preguntan, ¿qué marca es la camisa? No sé, pero la compran porque es buena calidad, buen precio, y el estilo que a ellos les gusta. Perfecto. Ellos no necesitan el reconocimiento público. Tal cual. O sea, eso es importante, en mercadeo digital ustedes tienen el teléfono, tienen su correo electrónico tienen su página web, tienen su Facebook, ya ustedes tienen todas las herramientas, ahora hay que aplicarlas correctamente ¿cómo aplicarlas correctamente? ¿qué producto colocar? ¿cómo colocarlo? Este, ¿en qué momento colocarlo? y eso solamente lo van a saber ustedes viendo las respuestas del mercado, para mí un día fue una sorpresa, el eh, vean fue una sorpresa un domingo, punto usando y todo el mundo enganchado, o sea, que los domingos en la tarde la gente está aburrida, no hay nada que ver en televisión, están ¿Te metidos los teléfonos, ¡ay! Ese día que voy a trabajar y son las 2 y 3 de la mañana y yo estoy contando fotos y compartiendo con todo el mundo, teniendo mis charlas virtuales y estoy vendiendo. Esa es la idea. Pasamos a, a la otra, por favor. Y a la otra uh, ok tips definir productos y servicios a qué esto mi vasija es, es de barro no tenía el nombre correcto pero vamos a decir lo okay. que ok mi vasija es de grape es, se cocina y puede ser puede estar el frío el calor yo tengo que definir no es la técnica, es definir el producto. Un producto es una vasija hecha en base de that. Para realizar esto, se utilizaron esta y esta técnica. Tú fuiste quien ha hecho que esa técnica sea importante. Pero, ¿por qué va a ser importante? Es la única en el mundo que la hace porque si eso agrega un valor agregado al producto, va a afectar al precio. Pero si no, lo estás colocando más que por bla bla bla bla bla. Quítalo. Porque vas a creer que mientras más esté justificando la existencia del producto, la gente va a pensar, entonces, que no tiene el valor por acorde. Porque lo ve es una cosa sencilla. Nada que ver. Me sigo poniendo, por ejemplo. Ustedes no hicieron la tarea. Ya lo estoy viendo toditos. Estoy seguro que no se metieron a ver mi página de internet a mis productos que son así súper espectaculares estos extraños no no no no no no no no mis productos son sencillos elegantes para usarlo todos los días para que una niña adolescente tenga ya la posibilidad de empezar a usar joyas y lo puede usar también una señora ya de mayor edad como pueden ver en la foto Muchas mujeres de distintos estilos usan el producto. Y el producto es el mismo. O sea, es versátil. Pero no es una cosa que parezca que algo me está saliendo del cuello. No, no, no, no. no, Eso llama la atención, pero no vende. Y a la hora de la verdad, yo tengo que mantener un control de costo. A la hora de la verdad, yo tengo que mantener un control de inventario. Y yo tengo que tener un dinero que entre y salga constantemente. Voy a lograr eso teniendo algo que me lo puedo montar así en la cabeza hoy y mañana voy a salir otra vez con eso. No. No. En cambio ustedes ven, esto constantemente, hermano, no me lo quito para nada. ¿Me explico? Y esa es otra cosa. ¿Quién hizo esto? No sé, pero a mí me encanta. Y yo me lo pongo. Hay productos para todos hay servicios para todo el mundo, pero tú tienes que saber en realidad cómo colgar el precio acorde con ello. Desarrollar una imagen online que representa tu negocio. Eh, eso es sumamente importante. Cada día va más y más y más teniendo importancia en el mercado porque las imágenes te van a dar más que las propias palabras. La versatilidad de mi joyería se da gracias a las distintas fotos que utilizo en el estilo de cómo llevarla, no en función a las modelos, que si es blanca, que sea negra, que se gorda, que se flaca, no, no, no, no es la versatilidad, esto es clásica, elegante, chic sport, eso es lo que va a dar la versatilidad, y las personas que se encargan de hacer las compras al mayor, ven eso y, ah, pero esto es fácil venderlo. Bien. Eh, Dependiendo de cómo ustedes hagan las presentaciones de su producto, ustedes mismos les van a dar idea a las personas que vendan de cuál es la mejor manera o, o más apropiada de colocar sus productos en sus vitrinas. Ah, por lo menos, la gente que hace vasijas para cocinas, pero quien dios que tiene que estar en la cocina. Si ahorita los diseñadores de interiores están buscando cosas autóctonas. Entonces, esto es una línea autóctona de decoración para casas modernas. Y es la misma cosita donde yo cocino. Ahora, en vez de tener la estufa, ahora la voy a tener en un vitral. ¿Vieron? Es importante crear mensajes que no sean conflictivos y derogativos. Nuestra vida está hoy en día tan llena de porque es la vida, la vida nos pone en prueba. Y miren que a mí me la has puesto. Pero cuando estamos haciendo negocio, mi enfoque está en el negocio, yo no quiero drama. Y tan pronto yo veo que en una página web o en una red social, la persona está con estas cosas positivas, su producto, y de repente empieza a hablar que de política, religión, ay, no, no, no, no. Este es el que cuando está bravo se le va por la tangente. Y ya no la gente está evadiendo ello, porque ya la vida de por sí anda con, corre, corre todo el tiempo, no seas tú quien te ponga la piedra en el camino, ¿ok? Realizar relaciones de trabajo entre marcas, este, me gustó mucho este muchacho de verdad que me contactó de Perú y fue por así, tal cual, de he hecho, además, pero no miento, dice, Señor Bernardo, disculpe que le moleste. Aquí le tengo una foto de unos productos que considero que le puede interesar. Yo trabajo con mucho ánimo y le pongo mucho esfuerzo a mi trabajo. Vea la calidad de mi producto y dígame si usted estaría interesado en realizar algo así conmigo. Lo llamé, lo llamé le pedí un muestre y vamos a ver. Porque uno no sabe. Las oportunidades no te llegan de verdad que yo no creo nunca me ha llegado ninguna yo todas me las busco todas, yo voy tocando puertas como un loco, entonces este muchacho tuvo los pantalones bien puestos y estaba seguro de su producto perfecto, y si no era para mí, yo por lo menos le voy a dar un excelente feedback y voy a buscar la manera por la cual ellos, él pueda continuar un crecimiento porque uno en la vida tiene que ser cadenas, cadenas positivas eso lo siempre en cuenta. Por eso para mí es tan importante estar aquí con ustedes, porque quisiera haber tenido yo la oportunidad de que alguien me diera un estímulo o que me dijera que sí se puede. Sí se puede. Amigos, yo llegué a Estados Unidos sin dinero. Me vendieron como esclavo. Sí, yo pasé por eso. Y sin inglés, sin papeles. Hoy un día tengo papeles, tengo mi empresa, tengo mi familia. Sí se puede. Las fotos que ven de mí es un estilo de vida. Esa es porque cuando la gente compra una marca, vamos a ser todos honestos, le estaba diciendo a las chicas ayer, ¡Ah, Michael Kors! ¡Ay, una cartera Michael Kors! ¡Ay, porque no usan la cartera de la, de la plaza de los artesanos, que es mejor cuero todavía porque la otra es plástica! ¡Ah, porque no te da estatus, no te da estilo! Somos nosotros los responsables, porque no creamos el mensaje, que no creamos la imagen y el comportamiento en el internet de manera tal que la gente diga, no, yo estoy usando una cartera Rosario. Mira qué espectacular. Mira la gente. ¿Cómo se llega allí? Ah, bueno, ahí tendríamos que hablar producto por producto, pero hacen este, carteras. Ya sé que tenemos entre nosotros otros sin carteras. En vez de colocar pocas carteras, no, una cartera bonita, en una puntita tomarle fotos, decirle muchas una muchacha que sea una modelo linda, oye, esto el look de hoy, hablar del material, mostrar detalles de la parte de la confección, crear credibilidad. Y a veces vale la pena decir mira a, un, a alguien, una celebridad, alguien, oye, te quiero regalar esto, y para mí sería un honor si sí me nombra. Como uno solo. O uno solo que los nombres uh, ya brincan a la palestra así me pasó entonces todo es a raíz de redes sociales mantener constancia y definir su trabajo nuevamente nosotros cuando somos empresarios trabajamos muchísimo pero no trabajamos inteligentemente porque de repente Ay, estoy cansado, al hago mañana en el mercado digital todo es para ayer. Tenemos que planear todo lo que se va a colocar, cuál es lo que viene, qué es la campaña en que vamos a trabajar, cómo la vamos a trabajar y los hashtags. Todos los hashtags que vamos a colocar, tenemos que colocar el de nosotros que nos va a identificar como marca y después colocamos aquellos que están trayendo mayor audiencia. Y eso va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan tener una mejor presencia y e crear interés entre las personas que lo van a comenzar a seguir. Bueno, yo creo que estamos en la sesión de preguntas, señor. No, sigo hablando hasta mañana. ¿Listos? ¿Preguntas? Hello. Hola, Leonardo. Muchísimas gracias por tu experiencia y por todos los conocimientos que, que nos has brindado hoy. Eh, si tenemos varias preguntas que nos han llegado a través de la, de la plataforma, en un momento ya Gabriela te las va a transmitir. Genial, genial. Eh, esperamos que todos estén eh, conectados, estén escuchando muy bien este, este webinar. Recuerden que en una semana vamos a subir el video a YouTube con toda la conferencia y la presentación. Aprovecho para decirles nuevamente que sus comentarios los pueden hacer etiquetando a eh, Leo de Almagro. Leonardo Twitter, de Almagro. A Leonardo eh, de Almagro. También por favor utilizar la etiqueta de los hashtags que también nos hacía mención eh, Leonardo, numeral artesano digital. Gabriela, ¿ya estás listas con las preguntas? Bueno, Alexandra, ya tenemos aquí varias preguntas. Leonardo, Ana Sofía Macías nos dice que sí, por favor, nos puedes indicar nuevamente el truco de la foto SEO. Sí, por supuesto. Por lo menos, amigo. Vamos ahorita, y tengo también mi acá. Vamos a nuestra galería, ¿ok? So, vamos a buscar en la galería. Debe buscar una de mis fotos, ya va. Ok, vamos a galería entonces cuando estamos en galería vamos simplemente a tomar una foto X que ustedes quieran entonces galería ah, en galería vamos a tomar una foto que les guste ¿Okay? entonces por lo menos yo tengo un, lo que llaman teléfono inteligente o sea, en ello, yo aprieto la pantalla aprieto la pantalla y en la parte superior derecha me sale el menú, donde está el menú que dice detalles, aquí le doy y entonces aparece un sinfín de información y en uno de ellos está el título de la foto que es un número y al final tiene punto jpg. Entonces allí uno dice editar y empieza a colocar el nombre del de producto de uno o de la marca, de lo que sea lo que tú quieres que aparezca cuando la gente esté buscando en internet. Por lo menos en esta foto estoy colocando yo a Leonardo, coloco la rayita de espacio, siempre va eso, Dalmagro, la rayita de espacio. Y artesanía de Colombia, cada, uno, cada palabra con su rayita de, en el espacio. Le doy salvar y así lo publico. Bueno, Marcela Martínez nos pregunta, imagino que cuando empezaste encontraste detractores de tu producto. ¿Cómo manejaste esta, esta situación? Disculpa, muy rápido. ¿Me escuchas? Sí, sí hablaste, sí, hablaste muy rápido. Listo. Marcela Martínez pregunta, imagino que cuando empezaste encontraste detractores con tu producto. ¿Cómo manejaste esa situación? Totalmente. Eh, vamos a ver. Ok. Mira, Marcela, nadie es monedita de oro para nada. Eh, yo digo que el día que alguien venga a mi casa y toque la puerta me dé un dólar para yo comprar pan, ese día yo le hago caso a las gente de la calle es muy distinto cuando tú te sientas con profesionales del área y tú le dices, mira eso fue lo que yo hice, yo me senté con profesionales del área este producto quiero saber su opinión luego, no amigos no conocidos personas totalmente extrañas Oye, estoy haciendo un trabajo para la universidad y les le pido, por favor, si ustedes me pueden este, ver qué les parece este producto. Esas dos maneras fueron las que me dieron el feedback real de mi producto. Porque tus amigos, nadie te quiere a dañar. Ay, sí, qué bello, qué buenísimo. Pues voltea. Y las otras personas envidiosas, que como que no se les ocurrió la idea de hacer algo, Ay, pero me parece nada espectacular sí. Sí. Allí donde está el, el, La parte delicada Como diseñadores Como artesanos Tú creas por su explicación Ahora después que creaste algo Vas a definir Qué producto es en realidad para comercial Y qué producto es como una pieza de arte si una pieza de arte, por su lado. Si es una pieza comercial va a distribución. Pero no puedes tomar todas las voces de la gente a tu alrededor, porque a la hora de la verdad es tu voz la que importa, no la lo de los demás. Next. Bueno, Claudia Cecilia Pedraza Cubillos. Nos hace la siguiente pregunta, Leonardo. ¿Cómo hago para llegar a esas personas que no nos siguen en redes? ¡Oh, genial! Ok, esto me pasó, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Aquí en Estados Unidos, bueno, yo, uh, obviamente, antes de comenzar con bueno, la televisión, esto es buenísimo. Miren, yo estaba como... Uh, Estilista de moda. Estilista de moda significa que yo vestía a las personas, a las modelos, a los diseñadores de moda, arreglaba a, los, a las modelos con esos diseños para las campañas de publicidad. Pero yo quería como que vestiera a algún artista o algo, ¿no? Un día estoy comiendo y estoy viendo a la televisión, y sigo viendo la televisión así, pero a la televisión con la lata en la mano, y sale una presentadora argentina que me cayó súper bien. Porque usualmente todas las presentadoras parecen así como que, modelos de traje de baño. Y, y Ay, qué fastidio, qué, qué fastidio, todas igualitas, no puede ser una mujer normal, bonita, elegante, simpática normal. Y me salió esta mujer. La busqué, para eso tenemos el internet, busqué donde era su oficina y todo, me imaginé las tallas de mi dinero, compré y sin pedir cita me presenté un día a la oficina. Hola, mi nombre es Leonardo Dalmagro y yo voy a ser tu estilista de moda. la señora se quedó así, ¿ah? ¿Ah? Pues, esto fue hace cinco años, amigas. Este ángel, porque ella es un ángel, hoy en día tiene, ella tiene un, un programa local, en, como deciste en Bogotá nada más, eh, cuando, yo, cuando yo la conocí. Hoy en día tiene un programa a nivel nacional, acá en Estados Unidos, ha recibido tres premios Emmy. He tenido el honor de no tan solo vestirla para los Emmy, sino también ahora de usar mi joyería en los Emmy. Y soy el fashion, el, el productor de moda para su canal de televisión. Y yo he recibido hasta un Emmy por ello. ¿Vieron? De toca las puertas. ¿Qué te vas a decir que no? Ajá, ¿eh? Y la novedad. Nada. Dicen que no, tú sigues, busca la otra. Aquí entonces, cuando ustedes ven en televisión, amigos, siempre al final sale como los créditos del programa donde están, en los mismos canales, empiecen a contactar a las personas. Pero antes de ser ellos, sí les voy a ser bien honesto. Tienen que tener mucho cuidado, porque no todos son gente muy linda de colaborar, muchos quieren las cosas gratis y no ni siquiera darle eh, las gracias o darle su reconocimiento. No, no, no, no. Pero también vean cómo. Ellos, si ellos promueven a la gente de, de la comunidad, entonces sí. Y o sean muy honestos, mire, yo estoy haciendo esto, no tengo mucho producto, pero quiero darme a conocer y me, me encantaría. Yo tengo una página web decente, está muy bonita y todo, pero en realidad usted sería para mí un gran honor que lo estuviese llevando. Yo lo he Seguro que así es que lo he hecho. Ahora que me llegan y se siente raro, eso sí, se siente raro cuando alguien, ay mira me gusta este producto lo que no yo. <risa> no lo puedo creer ese es tipo de cosas pero yo, vieron que yo no puedo dejar de ser yo una no cosa de negocio, pero, pero también tú tienes que ser ser humano, también tienes que vivir estos momentos, porque esta es la adrenalina que nos da la fuerza para seguir adelante no dejo de ser objetivo ya les mostré en mi presentación toda una métrica, todo un número amigos no, no estoy mintiendo. Bueno, primero, la tarea de mi hija, de la Coco. Pero aquí todo esto son reportes. Reportes de ventas, reportes, reportes, reportes. Yo todos los días estoy sacando reportes. Porque a la hora la verdad es un número. Un número. Los números me dicen qué es lo que quito, qué es lo que salgo, qué es lo que necesito hacer. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, Leonardo, quiero invitar a los asistentes que si alguno quiere realizar su pregunta o un comentario y tiene micrófono disponible, que por favor no lo escriba por el chat o por el chat de preguntas para poderle dar paso. Eh, la siguiente pregunta que tenemos es de Patricia Zuluaga. Ella nos dice, buenos días, ¿debo hacer siempre fotos profesionales para promocionar mis joyas en redes sociales o pueden ser solo unas buenas fotos? depende. Si son fotos con modelos, mi recomendación es que sea fotos profesionales. Pero, si son fotos del producto, por lo general cuando tenemos una colección, me gustaría que siempre comiencen con cápsulas. Cápsulas es una representación pequeña de la colección. Entonces, por ejemplo, ustedes van a buscar la escuela de fotografía más cercana a su área y le pueden decir, mira, yo quiero hacer una colaboración con la escuela de fotografía donde ustedes pueden hacer las fotos de mi producto y yo voy a darles los créditos, significa que ustedes van a decir constantemente quién fueron las personas que fueron los colaboradores para la fotografía. ¿Me explico? O sea, ustedes le hacen publicidad a ellos y ustedes van a tener un material excelente para presentar y eso no le genera ningún tipo de costo. Esa es la primera. La segunda, este... Es importante tener buenas fotos en cuanto a lo que es el detalle del producto, cómo se va a mirar, porque eso es como el aperitivo para comprar online. Y cuando estamos utilizando con modelos, si no tiene una muy buena luz, va a ser bien difícil. Ahora, si es como dice, ah, bueno, la joyería que estoy utilizando hoy, te la tomas tú misma, como algo personal, como un pequeño post personal, puede pasar, pero no lo haría. En este tipo de negocio se da la oportunidad una vez y si la pierdes, el autobús no va a pasar nuevamente. ¿Otra? Bueno, en este momento Silvia Ardila nos dice que ella quiere hacerle una pregunta acá a Leonardo y tiene micrófono disponible, entonces ya le vamos ¿Sí? a activar el micrófono para que personalmente te haga la pregunta. Hola, Silvia. Silvia, ¿ya puedes hablar? Silvia. Sí, Silvia, tenemos tu micrófono ya activo. Bueno, no, no nos habló Silvia, pero ella nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo comunicar el producto sin que la gente sienta que uno le está insistiendo que compre todo el tiempo? Es decir, ¿cómo lograr la conversión sin sonar como un, verde, un vendedor de Salma? Sí. Um, al principio yo estaba cometiendo ese error. Y cuando me di cuenta de ello, gracias a un feedback que recibí de otro diseñador, Primero, yo no tengo que... Ustedes no ven que yo coloco ofertas en lo absoluto, en nada de lo que yo vendo. O sea, no es que es 20% de descuento, 10%, no, no, en mi, precio, en mi precio es porque no vale. Uno, uno dos. Eh, nada hace decir, ahora, mira, comprándolo esta vez te va a ser un 10%, o si lo compro ahorita te doy un segundo, porque todo era algo gratis. No, no, no, no, no. Esto es lo que vale. Entonces lo que empecé a hacer fue en todos los posts simplemente menciono mira quién está usando la mira este look este look este anillo es genial para este tipo de look y ese tipo de cosas fue una venta subliminal te estoy diciendo cómo usar el anillo qué tipo de ropa puede llevar el anillo qué tipo de mujer usa el anillo y cuando vienes a ver pues ese anillo me encanta lo tengo que tener y ya no me lo compro de repente Toma un poquito más porque es subliminal, pero es elegante. Yo no, yo a mí no me gusta que me estén fastidiando para comprar pues yo soy del que entro a las tiendas y le digo, yo sé que tú te vas a llevar la comisión. Cuando tenga todo yo te llamo, pero a mí déjame caminar, buscar, tocar, porque así soy yo. Entonces, al momento de colocar mi esposo, ustedes ven en Instagram que pongo a, a cheque mi línea de joyería. ¡Ay, oh, qué bueno! Mi línea de joyería está usada ahorita por la Miss México, y ahora por Bárbara Palacio, y por la artista del, de la televisión americana. Pues esta mujer la tiene, yo también la quiero tener. ¿Vieron? Así. Yo no, no vendo directo, yo todo es mensaje subliminal. Porque me siento más cómodo, si no me gusta tampoco la venta de, de hacer empujar, no me estreso. <risa> Pero claro, esas son técnicas de venta que cada quien se siente más cómodo. Así que, sea, ¿cómo la hora? tenemos, si es una edición limitada. Ah, ok, perfecto. Ustedes los artesanos tienen algo tan espectacular. Yo recuerdo tanto cuando estaba en la zona de los emeralderos. Una de las cosas que les recomiendo, por ejemplo, este es el producto, ¿verdad? Y ustedes sacaron 100 vasijas. Y vamos a ser honestos, una no es igual a la otra porque todo es hecho a mano. Todo. Y preciosísimo. ¿Ok? Las que tenemos ahorita en la pantalla, si todos están viendo la pantalla, que dice, síguenos en las redes sociales. ¿Vieron esa canasta? Ahí se me olvidó el nombre de él, me va a matar. Pero el chico que me estaba ayudando ahorita con la conexión me dice, oye Leo, todo eso amarillo que está ahí es hilo de oro pero ¿tú sabes cómo la vamos a vender mejor? si colocamos una de 100, o sea esta es una edición limitada de la canasta de mimbre con hilo de oro, una de 100 o sea, cuando la gente la compra, mira yo tengo la número 3 mira yo tengo la número 15, jeje, yo tengo la 100 la más nadie y eso sí aumenta el precio Aprenden. Entonces, es dependiendo de la situación, dependiendo del producto y dependiendo de cómo se sienta la persona, cómoda vendiendo. Yo puedo empujar una venta rápida, así, hoy esta es una edición limitada, solamente van a ver 50, compralas ya, están quedando 15, están quedando 28. Una cosa que me pasó cuando comencé, no tenía clientes para, como estar, como estilista de moda, como para vestir a la gente, no tenía ningún cliente. Apoyo a ver en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por ayudarme, ser estar buenos conmigo. Lamento mucho este mes, no me contacten porque ya no puedo con los clientes. Cada semana tenía yo casi 17 personas llamando. Mira, ponme las listas. Porque también la gente quiere entonces lo que no puede tener. Entonces, otro truco de mercadeo, no es mentira, pero eso se llaman trucos de mercadeo. En la calle decemos decir mentiras, pero aquí esto con mercadeo. Este producto no está disponible, pero va a estar pronto en dos semanas. Coloque su pre order Coloque la, la, la, la, la pre-orden de del producto. Y la gente está como lo que esto va a estar, ya se va a volver a acabar. Las ventas, amigos, es emocional. Vamos a ser honestos. Nosotros necesitamos un par de zapatos para nada descanso. Pues nadie necesita unos ribos, ni unos night na nadie. A ti nadie te dice que tiene que ser eso. Porque no andas con unas sandalitas normales. Ah, no. Es emocional, simplemente eso. Ahora... Bueno, Leonardo, tenemos la última pregunta de uno de nuestros asistentes, se llama Andrés Torres, y nos dice, para quienes iniciamos en el marketing digital, ¿cuáles pasos nos recomendarías dar para ir desarrollando estas estrategias e ir observando y midiéndolas? Ok. Para las personas que están dentro de lo que es mercadeo digital, digital marketing, y van a dar apoyo. A las pequeñas empresas lo primero que deben de hacer es lo siguiente. Uno, sentarse y organizar bien qué plan va para cada tipo de cliente. El mercadeo en general es como dicen una torta, una receta de pastel. Todas llevan que si huevo, que si le leche o poquito, pero más o menos todas tienen algo similar. Así es el mercadeo. O sea, nadie está creando una fórmula nueva. Pero vas a ajustarlo a las necesidades de esa persona. El gran error que se comete es que las personas que aplican estrategias de mercadeo aplican en función de lo que conocen, no de lo de que desconocen. Me explico. Primero, voy a tomar al cliente. Debo conocer su producto, su origen el costo de producción, tiempo de producción, todo eso es importante porque eso me va a definir el, el tipo de campaña y lo largo de la campaña que debo realizar y me va a dar información de qué tipo de data debo de colocar en, la, en los mensajes que voy a dar. Luego de eso, debo de ver dónde esta persona se siente cómoda utilizando qué, como planta uh, online una página web, un blog, una red social, qué es lo que se siente más cómoda. Y a raíz de allí, empezar a trabajar en dos, máximo tres, para que pueda ir teniendo una proyección y las métricas de ver cuándo coloco un post. Voy a colocar un post subliminal a ah, medio tal el resultado. Voy a colocar uno agresivo, medio tal resultado. Voy a colocar uno totalmente fuera así, a lo loco, medio tal. Empezar a analizarlo. Cuando hacemos las campañas iniciales, usualmente el récord de frecuencia de evaluación de métrica ha de ser no menor de 15 días, porque quiere ver qué tan pronto las personas pueden tener interés y perder el interés. Luego de ello, puedes hacerlo cada mes, dependiendo de qué es lo que estás vendiendo. Muchos lo hacen semanal. Eso es dependiendo del producto. Luego de todo esto, es cómo reinventar, cómo restablecer nuevamente y refrescar la imagen en la, del producto. Voy a hablar en mi caso. La joya, el, un diseñador de moda tiene que sacar, un verdadero diseñador de moda, debe de sacar cinco colecciones por año. Cinco. En el mundo de la moda, todo el mundo compra seis meses en adelantado para el ciclo que viene o sea, ¿están oyendo esto como es de loco? o sea, si yo voy a vender traje de baño en el verano del 2017 en una tienda, yo en octubre del 2016 estaba yendo a los shows a comprar los trajes de baño que voy a vender en el 2017 pero en marzo del 16 era cuando estaban los diseñadores sacando ya todo para tomar las fotos para tenerlo para octubre Aquí trabajamos un año casi por adelantado, en, en ropa. En joyería puedes tener dos, dos colecciones, una sería una edición limitada, una general. Puedes tener una sola colección y tú eres quien decide qué tan pronto va a salir la colección. Las mías salen, van a salir cada dos años. Lo que yo hago es refrescamiento de la marca, como quiénes son las celebridades que la están utilizando, con fotografías nuevas del producto de la misma campaña no porque en, en mi caso ya yo estoy trabajando en la 2018 o sea no me vale la pena tomar fotos ahorita para que en 15 días voy a tomar más fotos pero si las noticias este tipo de actividades está refrescando mi marca constantemente entonces no necesito fotos eso es importante saber eso lo aplicar a qué tipo de producto y las asociaciones de marca basándonos por ejemplo, ahorita a lo que tenemos en pantalla, a esta bellísima canasta, esta es un producto que lo llevo uno a los museos porque es una edición ilimitada, tiene su número y todo, los museos están muy interesados en vender este tipo de productos, otro tipo de sitios son las boutiques dentro de los hoteles cinco estrellas, están sumamente interesados y todas las tiendas de de muebles así como bien bien bien chic, muy, muy, muy, muy fabulosos, pero también las oficinas de aquellas personas que ofrecen servicios como diseñadores de interiores. ¿Por qué? Porque ellos van, van a querer tener un producto exclusivo, algo especial y van a querer tener contacto con el artista para que pueda crear algo aún mucho más personal para sus clientes. Y la única manera, como yo van a saber de todo esto, cómo uno se comporta en las redes sociales. ¿Vieron? ¿Ya? ¿No? ¿Otra? Pregunten, pregunten sin pena. Bueno. que ustedes están muy bueno, Leonardo, eh, un saludo nuevamente a Alexandra para decirte que estamos dichosos de que siguen cautivos todos nuestros asistentes en el webinar. Realmente una persona muy especial que logras capturar la atención de todas las personas. Mil gracias por ello. Eh, no sé si alguna persona tiene una pregunta final, si necesita el micrófono, pero yo aprovecho nuevamente para agradecerte, Leonardo, por tu charla. Realmente, eh, es muy inspirador conocer tu historia, eh, saber que a través del uso de las tecnologías de información y comunicación se puede lograr éxito en el mercado. Eh, los creadores de Colombia, artesanos, diseñadores, eh, están ansiosos de poder implementar esas, esos conocimientos y esos tips que de alguna forma tú nos diste a conocer el día de hoy. Creo que no va a ser la única no va a ser la única conversación y charla que tengamos contigo. Y invito a los diseñadores de joya y a los joyeros que si se quieren conectar contigo, pues te escriban a, a tus redes sociales. Sabemos que tú quieres apoyar eh, a los artesanos uh -huh. del país y sé que eres un convencido de que tenemos un gran trabajo y vas a ser uno de nuestros embajadores, como hablábamos ayer, eh, Leonardo. Eh, a todos... Eh, de, decirles que muchas gracias por tomarse ese tiempo en conectarse a este webinar, por darse ese regalo de vida, de conocer nuevas experiencias, de ampliar los horizontes y tomar mucha energía para seguir trabajando en la estrategia digital de cada uno de ustedes. Eh, por el día de hoy, si no tienen nada adicional... Eh, alguna pregunta eh, ya le doy paso a Gabriela para las palabras finales y bueno enviarte un fuerte abrazo Leonardo, decirte que este es el inicio de, de un gran trabajo y todo nuestro respeto y admiración por tu gracias. por tu trabajo Quiero decirle algo antes que nada gracias, gracias porque significa muchísimo para mí como persona, como Leo el poder ayudar un poquito de lo que todo que ha pasado en mi vida, que ha sido como una tormenta, ha sido ¡Ah, corre, corre Pero les quiero decir a ustedes algo. No es de donde nosotros venimos, es a dónde vamos. Yo vengo de un pueblito muy chiquito en Venezuela, donde mi abuela y mi abuelo no sabían ni leer ni escribir. Mi mamá y mi papá apenas terminaron la primaria. ¿ok? No hay nada en la vida que tú no puedas lograr si tú lo quieres. Lo importante es tener información, porque tener información es poder tomar la mejor decisión. Cuando no sabes algo, pregunta. Siempre va a haber alguien dispuesto a ayudar. Y no hay nada que no puedas lograr. Ya naciste, ya, lo, ya lograste lo más difícil. Ahora es caminarse adelante. Aquí estoy, después de haber pasado con todo lo que ha pasado, y les digo que tengo una alegría en la vida. Estoy tan agradecido. Y trabajo más que nunca en mi vida en las otras empresas trabajé, pero es mío. Y eso es mi, mi, mi palabra que les digo, sí se puede. Acá nada más con esta foto pusimos un ejemplo. Miren todos los sitios que se puede colocar una canetica como esa. Y no hemos dicho que con el internet pueden mandar cartas a otros sitios, a otros hoteles, todo fuera de Colombia, que le llamas más la atención todavía, porque eso es, nosotros, nosotros, nosotros los latinos, y ahí, discúlpenme, porque quiero cerrar con esto, nosotros los latinos tenemos que aprender a valorarnos, ¿cómo es posible que yo pongo esta cestica en Suiza y la gente la carga así, como que fuese oro? Y aquí nosotros, ¡ay, qué pues cerdita ¡Está bonitita! Cuando nosotros tengamos el orgullo y valoremos lo que hacemos, y como nosotros nos representemos, ese día nuestro éxito va a ser mucho mayor. Sí, un abrazo a todos. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias, Leonardo, por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros esto es muy importante y sé que para nuestra audiencia esta charla ha sido muy gratificante. Varios, varias personas eh, solo nos dejan mensajes de agradecimientos, te los vamos a reenviar para que tú los puedas observar y de esa misma forma también agradecerles a todos. Eh, por último, yo quiero que por favor tú nos indiques eh, un correo electrónico eh, al cual nuestros asistentes puedan comunicarse contigo porque ellos desean seguir en conversación. Ah, claro, claro. Ah, claro, el, claro. Un correo electrónico que va a dar el personal sería Leonardo, arroba, Leonardo, Dalmagro, D -A -L -M -A -G -R -O, y en mis redes sociales, bueno, está Leonardo Dalmagro, Instagram, por donde quieran. De verdad que lo que necesiten, lo que necesiten con, con mucho gusto. Con mucho gusto. Ahorita uh, he estado trabajando en un proyecto que le comenté a la gente de Artesanía Colombia para que tener la oportunidad de la revista y me lo aprobaron. <risa> Entonces ya, ya tienen eso en sus manos, ya. Ya Muchísimas te salieron. Gracias. A ver, ya, ya, ya. A ver, Perfecto, a ver. Leonardo. Está ah, genial. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan un feliz bueno, día. Bueno, finalmente... Gracias a ti por acompañarnos. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar el día de hoy acompañándonos. Camilo Chapuis nos hace una pregunta. Camilo, te informamos que sobre página web vamos a estar hablando de nuestros próximos webinars y por esta razón te invitamos a ti y los invitamos a todos a que sigan en contacto con nosotros, a que estén atentos a nuestra página web www.artesaniedacolombia.com.co y a nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Artesanías de Colombia oficial, instagram arroba artesanías de colombia, twitter arroba artesanías de col el de basin la e Pinterest Artesanías de Colombia y en YouTube Artesanías de Colombia. Queremos darle también un agradecimiento especial a Conexión.fm, a César Cataño y a Fabiola Palumbo, ya que hoy esta charla digital eh, fue transmitida en el programa Lo Mejor de Todo. A ellos les damos las gracias y de igual forma también le agradecemos a toda la audiencia que hoy estuvo conectada por Conexión.fm. Recuerden que a ellos pueden escucharlos en www.conexión.fm y también pueden eh, estar en contacto con esta emisora virtual en Twitter, Facebook e Instagram. Eh, a ellos los van a encontrar como conexión a todos, muchas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros. Los invitamos a que estén atentos a las próximas charlas virtuales que vamos a estar eh, programando. Y adicionalmente a eso, queremos recordarles que si tienen dudas, que si necesitan alguna asesoría, el equipo del CIAR está aquí atento a todas las dudas que ustedes tengan. Pueden escribirnos a contáctenos arroba artesanías de Colombia. Punto com punto Se lo repito, contáctenos arroba artesaníasdecolombia.com.co y también nos pueden escribir a CIAR, s i a r de igual forma, los invitamos a que revisen las charlas virtuales que realizamos en el 2016 y estas las van a encontrar en YouTube, en, nuestra, en nuestro canal oficial que se llama Artesanías de Colombia y allí van a encontrar una lista de reproducción que se llama Numeral Artesanías de Colombia TV. A todos muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima charla virtual Artesano Digital.